Un sueño que se ha vuelto pesadilla, muerte que se vuelve en el talón. Toda una república en netas y encerrada en cada corazón. Llévanos barco hacia un nuevo país donde no nos maten. Usen los ojos y lágrimas por los que se han quedado allá, agua sobre el hierro y sobre el agua, hierven las calderas del vapor, hierro que flotando nos aleja de la muerte viva y Si pudiera yo sería sembrado de la alegría. Tantas gentes en el mundo siembran sueños. No cosechan alegría porque ignoran la verdad. Solo cosecha alegría el que siembra dignidad. La tierra no está perdida, hay gente que día a día siembra semillas fecundas, sembradores de alegría. Ellos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros tenemos que decir, Padre nuestro que estás en las cunetas, nuestros padres y abuelos están aún así. Padre nuestro, que estás en las cunetas de los campos de España desde hace tiempo ya. Padre nuestro, abuelo tan querido, pagaste con tu... Padre nuestro, te has transformado en pasto, en árboles y en flores del campo en libertad. Tus sustancias se han vuelto cosas vivas, son polen de las flores en el aire a flotar Padre muerto ha pasado tanto tiempo Y aquellos microcéfalos soldados del dolor Son tan cobardes que tienen miedo a los muertos Pero por fin tus huesos verán la luz del sol Y podremos decirte no fue en vano El mundo que tenemos gracias a ti es mejor nuestro que estás en las punetas, quizás te asesinaron en el nombre del Señor. No es que los hundía. Un día, ¿eh? un, día más. <risa> <risa> un día, Dios a los profetas hizo su acudir en tropel.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 no se dio cuenta de lo magnífico de ir navegando por el Pacífico. No imaginó volar sobre peces. No tuvo miedo del Leviatán. La deslumbraron tontas estrellas. No las del cielo. De un capitán. No se dio cuenta. No imaginó. No vio el océano. ¡Océano! Sea, o sea mía, o sea mía! con su volcánica anatomía, era tan bella que daba gusto, te daba ganas de erigirle un busto. De erigirle un busto, perdón. De erigirle un busto. ¿Qué hicimos? Brindamos. Yo brindé por su inglés oceánico, de Oceanía. Ella me brindó sus ingles oceánicas, de Oceanía. Ingles inglesas, ingles impías, ingles sedientas de esencias mías. Fue el final, fue el final. Cuando yo ya no podía, ya no sentía, ya no me erguía sobre las ingles ondulatorias de hoja me levanté, como se levanta un acta. Firme, intacta, solemne y exacta. Torné mi lengua en pluma de oro y dejé afirmado con son sonoro. Estas nalgas que han pasado por mil sillas, que han sudado en los asientos con Skype, de estas nalgas han hablado maravillas, bellas mozas de Argentina y Uruguay. Pero toda aquella gloria ya es historia. O ser las nalgas de alguna supermodelo, cobrar millones solo por dejarse ver, ser el sueño de adolescentes en celo, y decorar los calendarios del taller Pero las nalgas no son solo para reírse Pensad que... Ahora mismo estás sentado sobre ellas Nunca sabremos en cuándo descansamos más Nos apoyamos en la derecha o en la izquierda Y las dos siempre te sostienen Y son como el jing y el yac por eso, amigo, esta canción tiene un mensaje, ya de tus nalgas va subiendo a tu cerebro, del cerebro nos llegan los corazones, al ventrículo derecho o el izquierdo. Son necesarios los obreros y empresarios, los progresistas y aun aquellos que los frenan. Los opuestos pueden ser complementarios si usas también como el culo la cabeza. Por eso deja de energúmeno que grite y tú recoges la lección. Sin que ninguna sobresalga, fraternales tus dos nalgas por ti trabajan sin tener ni una fricción. Nalgas humildes con amor se complementan y desempeñan a conciencia su misión. Trabajando ilusionadas, aunque estén tan separadas por tan negra y tan profunda división. se llama El día en que el mundo se acabe. Bueno, o sea, si no saben qué hacer el día en que se acabe el mundo, que parece que está llegando el mundo, eh, aquí hay una serie de, de propuestas. El día en que el mundo se acabe, puede no quedarme en la ciudad, me iré contigo a la montaña, para ver la llama final, y llenar la boca de menta, te besaré mientras el mundo revienta. El día de la gran explosión, lo dará por televisión, pasando imágenes, noticias, mientras se muere se mueren tantos seres, árboles hombres y mujeres, con la alegría que nos quede haremos un hijo por si no te